Ser. Me siento solo, pero no voy a retroceder Encuentro el modo, para empezar otra vez Me vuelvo loco Escucho voces que dicen despierta Me siento un extraño en mi propia vida Pero mis miedos se mantienen alerta no encuentro el amor porque es amor que espero ahora se encuentre muerta El dolor quiere encontrarme, lo puedo sentir, quiere entrar y está atrás de la puerta Cierren la boca, les grito esas voces que no pueden dejarme en paz Creen que mi tristeza es broma y por ese motivo ya no puedo continuar más Sé que está mal refugiarme en bebida sigo de pie no me siento con vida Tengo problemas mentales y solo el suicidio puede ser la única salida En serio no es broma, necesito ayuda pero eso a quien mierda le importa Quiero motivos pero parece que el tiempo se me agota Perdona mamá, perdona papá Por lo que esta noche haré Quise ser una persona normal pero para mañana ya no viviré Perdón no puedo seguir Esto que siento no lo debí sentir Quizá yo no pertenezco aquí No pertenezco aquí No pertenezco aquí Hoy tiro todo Otra vez Me vuelvo loco Y no sé qué más puedo hacer No me digas que todo volverá a ser como antes Tus mentiras son un punto y aparte Para mí ya es tarde Y aunque no lo fuera, aún llueve afuera Y la vida es distante de mí Distante de todo Y en este instante no sé si es lluvia o aún lloro Mi mayor tesoro se me fue, no encuentro el modo Ni un porqué, sigo solo Y a pesar de todo sé que solo moriré No me consuelan tus palabras, mejor no digas nada Lo he pensado al punto de no ver salidas Viví muriendo y este dolor no se acaba Me está matando lo que tú le llamas mi